Muy buenas tardes a todos los lectores de la revista Ergozum, que publica la Universidad Autónoma del Estado de México En esta ocasión haré una descripción del artículo titulado Modelo Econométrico de la Demanda de Carne Porcina en México 1990-2019 que fue publicado en el volumen 29 número 2 en noviembre pasado cuyos autores fueron Samuel Rebollar Rebollar, Juvencio Hernández Martínez y eulogio-rebollar-rebollar. -rebollar. En el análisis de la demanda de carne en canal se utilizó un modelo de regresión lineal múltiple en donde la variable dependiente fue la demanda de carne en canal y las variables predeterminadas fueron los precios reales de las carnes en canal, del cerdo, del bovino, del pollo, de la tortilla y del ingreso per cápita. En la selección del modelo estadístico se utilizaron las pruebas individuales de T, la prueba general de F y el coeficiente de determinación múltiple, entre otros estadísticos. Los resultados fueron los siguientes. La elasticidad precio de la demanda de la carne de cerdo se citó en menos .38, la del bovino en .17, la del pollo en .49, la de la tortilla en .43, y la del ingreso per cápita en punto 11, observándose claramente elasticidades inelásticas y por la otra distinguiéndose de que estas fueron las principales variables que influyeron de manera significativa en el comportamiento de la demanda de carne en canal durante el periodo analizado. Estos resultados son congruentes con la teoría económica y consistentes con otros trabajos realizados en el país y en otras partes del mundo. Por lo que el modelo estadístico estimado puede servir de instrumento para el apoyo de los tomadores de decisiones de políticas públicas a fin de que se orienten sus decisiones en favor de la producción y el consumo de la carne de esta especie animal. Esperamos que sea de utilidad